¿Qué tal amigos? Bienvenido a tu canal de español. Hoy continuamos con el estudio del tiempo presente progresivo de los verbos que cambian de E a I. Este es el video número 5. Muy bien, yo quiero que prestemos especial atención a la letra E que va a cambiar en su raíz por una letra I. Empezamos con el verbo adherir y en el presente progresivo voy a decir yo estoy adhiriendo. Aquí en la flecha me muestra cómo la E cambia a I con este verbo. Continuamos con tú estás adhiriendo, él, ella, usted está adhiriendo, nosotros, nosotras estamos adhiriendo, vosotros, vosotras estáis adhiriendo. Ellos, ellas, ustedes están adhiriendo. Nosotros estamos adhiriendo nuevas pruebas. Bueno, lo mismo va a suceder con el verbo bendecir. La flecha nos muestra cómo la letra o la vocal E va a cambiar a una I. Y en el presente progresivo voy a decir... Yo estoy bendiciendo, tú estás bendiciendo, él, ella, usted está bendiciendo, nosotros, nosotras estamos bendiciendo, vosotros, vosotras estáis bendiciendo, ellos, ellas, ustedes están bendiciendo. Él está bendiciendo a los animales. Contradecir. Yo estoy contradiciendo. Tú estás contradiciendo. Él, ella, usted está contradiciendo. Nosotros, nosotras estamos contradiciendo. Vosotros, vosotras estáis contradiciendo. Ellos, ellas, ustedes están contradiciendo. Luis está contradiciendo todas mis ideas. Reñir. Yo estoy riñendo. Tú estás riñendo. Él, ella, usted está riñendo. Nosotros, nosotras estamos riñendo. Vosotros, vosotras estáis riñendo. Ellos, ellas, ustedes están riñendo. Ellos no están riñendo. Solo están hablando. Convertir. Yo estoy convirtiendo. Tú estás convirtiendo. Él, ella, usted está convirtiendo. Nosotros, nosotras estamos convirtiendo. Vosotros, vosotras estáis convirtiendo. Ellos, ellas, ustedes están convirtiendo. El mago está convirtiendo el agua en leche. Corregir. Yo estoy corrigiendo. Tú estás corrigiendo. Él, ella, usted está corrigiendo. Nosotros, nosotras estamos corrigiendo. Vosotros, vosotras estáis corrigiendo. Ellos, ellas, ustedes están corrigiendo. La maestra está corrigiendo la tarea. Decir, yo estoy diciendo, tú estás diciendo, él, ella, usted está diciendo, nosotros, nosotras estamos diciendo, vosotros, vosotras estáis diciendo, ellos, ellas, ustedes están diciendo. El preso no está diciendo la verdad. Derretir. Yo estoy derritiendo. Tú estás derritiendo. Él, ella, usted está derritiendo. Nosotros, nosotras estamos derritiendo. Vosotros, vosotras estáis derritiendo. Ellos, ellas, ustedes están derritiendo. La vela se está derritiendo rápidamente. Mentir. Yo estoy mintiendo. Tú estás mintiendo. Él, ella, usted está mintiendo. Nosotros, nosotras estamos mintiendo. Vosotros, vosotras estáis mintiendo. Ellos, ellas, ustedes están mintiendo. Juan está mintiendo. Él no dice la verdad. Desmentir. Yo estoy desmintiendo. Tú estás desmintiendo. Él, ella, usted está desmintiendo. Nosotros, nosotras estamos desmintiendo. Vosotros, vosotras estáis desmintiendo. Ellos, ellas, ustedes están desmintiendo. Yo lo estoy desmintiendo. Porque él está mintiendo. Divertir. Yo estoy divirtiendo. Tú estás divirtiendo. Él, ella, usted está divirtiendo. Nosotros, nosotras estamos divirtiendo. Vosotros, vosotras estáis divirtiendo. Ellos, ellas, ustedes están divirtiendo. Nosotros estamos divirtiendo mucho a los niños. Elegir. Yo estoy eligiendo. Tú estás eligiendo. Él, ella, usted está eligiendo. Nosotros, nosotras estamos eligiendo. Vosotros, vosotras estáis eligiendo. Ellos, ellas, ustedes están eligiendo. Diana está eligiendo la casa más costosa. Freír. Yo estoy friendo. Tú estás friendo. Él, ella, usted está friendo. Nosotros, nosotras estamos friendo. Vosotros, vosotras estáis friendo. Ellos, ellas, ustedes están friendo. Mi madre está friendo huevos para el desayuno. Herir. Yo estoy hiriendo. Tú estás hiriendo. Él, ella, usted está hiriendo. Nosotros, nosotras estamos hiriendo. Vosotros, vosotras estáis hiriendo. Ellos, ellas, ustedes están hiriendo. Ellos están hiriendo mis sentimientos. Hervir. Yo estoy hirviendo. Tú estás hirviendo. Él, ella, usted está hirviendo, nosotros, nosotras estamos hirviendo, vosotros, vosotras estáis hirviendo, ellos, ellas, ustedes están hirviendo. Ya estoy hirviendo el agua para el café. Impedir. Yo estoy impidiendo, tú estás impidiendo, él, ella, usted está impidiendo, nosotros, nosotras estamos impidiendo, vosotros, vosotras estáis impidiendo, ellos, ellas, ustedes están impidiendo. Nosotros estamos impidiendo una desgracia. Intervenir. Yo estoy interviniendo. Tú estás interviniendo. Él, ella, usted está interviniendo. Nosotros, nosotras estamos interviniendo. Vosotros, vosotras estáis interviniendo. Ellos, ellas, ustedes están interviniendo. Nosotros no estamos interviniendo en sus negocios. Invertir. Yo estoy invirtiendo. Tú estás invirtiendo. Él, ella, usted está invirtiendo. Nosotros, nosotras estamos invirtiendo. Vosotros, vosotras estáis invirtiendo. Ellos, ellas, ustedes están invirtiendo. Ellos están invirtiendo mucho dinero. Maldecir. Yo estoy maldiciendo. Tú estás maldiciendo. Él, ella, usted está maldiciendo. Nosotros, nosotras estamos maldiciendo. Vosotros, vosotras estáis maldiciendo. Ellos, ellas, ustedes están maldiciendo. Nosotros no estamos maldiciendo a nadie. Medir. Yo estoy midiendo. Tú estás midiendo. Él, ella, usted está midiendo. Nosotros, nosotras estamos midiendo. Vosotros, vosotras estáis midiendo. Ellos, ellas, ustedes están midiendo. Nosotros estamos midiendo la alfombra. Pedir. Yo estoy pidiendo. Tú estás pidiendo. Él, ella, usted está pidiendo. Nosotros, nosotras estamos pidiendo. Vosotros, vosotras estáis pidiendo. Ellos, ellas, ustedes están pidiendo. Julio está pidiendo ayuda. Vestir. Yo estoy vistiendo. Tú estás vistiendo. Él, ella, usted está vistiendo. Nosotros, nosotras estamos vistiendo. Vosotros, vosotras estáis vistiendo. Ellos, ellas, ustedes están vistiendo. La niña está vistiendo sus muñecas. Pervertir. Yo estoy pervirtiendo. Tú estás pervirtiendo. Él, ella, usted está pervirtiendo. Nosotros, nosotras estamos pervirtiendo. Vosotros, vosotras estáis pervirtiendo. Ellos, ellas, ustedes están pervirtiendo. La televisión está pervirtiendo a mis hijos. Predecir. Yo estoy prediciendo. Tú estás prediciendo. Él, ella, usted está prediciendo. Nosotros, nosotras estamos prediciendo. Vosotros, vosotras estáis prediciendo. Ellos, ellas, ustedes están prediciendo. Tú estás prediciendo mi futuro. Preferir. Yo estoy prefiriendo. Tú estás prefiriendo. Él, ella, usted está prefiriendo. Nosotros, nosotras estamos prefiriendo. Vosotros, vosotras estáis prefiriendo. Ellos, ellas, ustedes están prefiriendo. Yo estoy prefiriendo sushi en vez de pizza. Prevenir. Yo estoy previniendo. Tú estás previniendo. Él, ella, usted está previniendo. Nosotros, nosotras estamos previniendo. Vosotros, vosotras estáis previniendo. Ellos, ellas, ustedes están previniendo. Ellos están previniendo un accidente. Reelegir. Yo estoy reeligiendo. Tú estás reeligiendo, él, ella, usted está reeligiendo, nosotros, nosotras estamos reeligiendo, vosotros, vosotras estáis reeligiendo, ellos, ellas, ustedes están reeligiendo. Nosotros estamos reeligiendo al presidente. Rendirse. Yo me estoy rindiendo. Tú te estás rindiendo. Él, ella, usted se está rindiendo. Nosotros, nosotras nos estamos rindiendo. Vosotros, vosotras os estáis rindiendo. Ellos, ellas, ustedes se están rindiendo. El enemigo se está rindiendo en la guerra. Repetir. Yo estoy repitiendo. Tú estás repitiendo. Él, ella, usted está repitiendo. Nosotros, nosotras estamos repitiendo. Vosotros, vosotras estáis repitiendo. Ellos, ellas, ustedes están repitiendo. El loro está repitiendo las mismas frases. Seguir. Yo estoy siguiendo. Tú estás siguiendo. Él, ella, usted está siguiendo. Nosotros, nosotras estamos siguiendo. Vosotros, vosotras estáis siguiendo. Ellos, ellas, ustedes están siguiendo. El detective está siguiendo las pistas. Sentir. Yo estoy sintiendo. Tú estás sintiendo. Él, ella, usted está sintiendo. Nosotros, nosotras estamos sintiendo. Vosotros, vosotras estáis sintiendo. Ellos, ellas, ustedes están sintiendo. Yo estoy sintiendo un fuerte dolor de garganta. Ser. Yo estoy siendo, tú estás siendo, él, ella, usted está siendo, nosotros, nosotras estamos siendo, vosotros, vosotras estáis siendo, ellos, ellas, ustedes están siendo. Yo estoy siendo muy honesto contigo. Servir. Yo estoy sirviendo. Tú estás sirviendo. Él, ella, usted está sirviendo. Nosotros, nosotras estamos sirviendo. Vosotros, vosotras estáis sirviendo. Ellos, ellas, ustedes están sirviendo. Mi abuela está sirviendo la cena. Reírse. Yo me estoy riendo. Tú te estás riendo. Él, ella, usted se está riendo. Nosotros, nosotras, nos estamos riendo. Vosotros, vosotras, os estáis riendo. Ellos, ellas, ustedes se están riendo. Nos estamos riendo mucho con esta película. Venir. Yo estoy viniendo. Tú estás viniendo. Él, ella, usted está viniendo. Nosotros, nosotras estamos viniendo. Vosotros, vosotras estáis viniendo. Ellos, ellas, ustedes están viniendo. Ellos están viniendo a eso de las 8 p.m. Ver. Yo estoy viendo. Tú estás viendo. Él, ella, usted está viendo. Nosotros, nosotras estamos viendo. Vosotros, vosotras estáis viendo. Ellos, ellas, ustedes están viendo. El niño está viendo una película infantil.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 El tiempo presente progresivo de los verbos que cambian de E a I, video número 5.